Hola, hola, vosotros aquí somos comentando un día en la taberna Y hoy volvemos a Total War Warhammer Tenemos un batallón para empezar el capítulo O sea, una batalla de proporciones épicas Tenemos aquí un héroe cazador El azote de los orcos Es que es de la facción de Caracazul Luego estamos nosotros con Zurgron Fortaleza Más el señor del clan Harek Mordop Y vamos a darle caña a el Hierro. Y Azagel el carnicero Son dos ejércitos super tochos con estas unidades especiales Y más, o bueno, este no es tan tocho Pero bueno, son héroes de nivel 14 y nivel 12 Así que va a estar complicado por eso Pero vamos a por ello A ver qué tal sale No sé si vamos a tener problemas Yo espero que no Porque bueno, tenemos los barbas largas Tenemos mineros, atronadores, lanzagravios O sea, este ejército está completito lo que pasa es que nosotros, o sea, nosotros llegamos como refuerzos. Y en, vale, entiendo que sus refuerzos no son estos 900 que hay aquí. A ver por dónde salimos, dónde nos desplegamos y demás. Pero yo, con que la caballería no nos dé mucho problema, me conformo. Yo con eso, feliz. Pero bueno, vamos a gestionarlo bien, vamos a, a ubicarnos bien, a formar una línea fuerte, proteger nuestros, nuestros proyectiles y con eso tiramos para adelante que ya va. Vale. Nada, bueno, y con los lanzagraves yo creo que vamos a poder bast contestar bastante bien a todo. Es que, es, no sé, o sea, los enanos me parecen perfectos, tío, entre los ballesteros y los atronadores. Y date cuenta, todo esto es básico, eh Todas estas unidades son básicas, básicas O sea, básicas, me refiero Que están sin prácticamente experiencia de combate Mira, este tiene tres Hola Vale, nos vamos a enfrentar a este ejército de mil unidades Sí, porque, o sea, literal, otra cosa no podemos hacer Vale, vamos a hacer estos dos sean un grupo Que estos dos sean otro grupo Sí Vale, vamos a ir cogiendo Barbas largas O sea, barbas largas Los... Vale, vamos a coger todo esto en un grupo Aquí también El lanzagravios Vale, ya aquí, aquí, aquí Vale, esto es otro grupo Perfecto Dios, porque ellos ya han no empezado a disparar. Ve ah. ah. y... al pozo que se van estos. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Venga, entramos en combate a ver si los podemos enganchar. Uff, qué mala pinta tiene todo esto. A ver si podemos. Vale, vosotros proteger aquí un poquito. Ah, es que estamos muy, muy, muy, muy feos, eh. Feo, No me gusta nada esto Vale, vosotros dos aquí Venga, con una descarga está bien Ok, vale, las tres de atronadoras Aquí, a desatascarme a este lado ¿No tenemos habilidades? No Nuestros héroes no tienen habilidades aún. Venga, esta de aquí Venga ¿Pueden? Sí pueden, sí pueden, sí pueden, sí pueden. Y claro, estos no han llegado aún porque todo el otro ejército se nos ha girado hacia nosotros. Venga, quien venga, que quiera. Vale, ahí está bien. Vale, esta lleva de esteros la vamos a meter aquí, sí... Venga, disparamos, hombre. Uf. ¿Dónde tengo...? Ah, tengo dos de ballesteros aquí, vale, vale, vale, vale. Vale, voy a extraerme... Estos me los voy a traer aquí a los dos. Hola. Vale, su, lanz su lanzapiedra suye. Vamos a reventar aquí, por favor. horroroso. ¡Ojo! ¡Guau! ¡Qué bien lanzagravios! Muy bien, muy bien lanza. Vale, esto ya no tiene sentido. Vamos a acercarnos aquí. Sí. Vale, sí que podemos disparar. Venga, cargar, cargar. Seguir. Aquí. ¡pues que esos mineros están reventaditos los pobres! Bueno, hemos aguantado hasta que han llegado nuestros copis. Vale. Vamos a volver a dirigir el lanzagravios hacia allá, sí. Estos atronadores aquí en este costado, a ver si podemos desatascarlo un poquito. Eh, ¿dónde estamos? ¿Aquí? Pues aquí, venga, venga, venga. ¡Ojo! Uf. Es que esta zona de aquí atrás está muy complicada. Y estos no creo que vuelvan. nada no, nada no, no, que van ni de milagro. Lo que pasa es que estoy sufriendo mucho con los atronadores. O sea, están sufriendo todo el daño de... De los lanzapiedras, tú. Y literal que es como incontrolable. Fua, es que nos hemos pillado nosotros contra todo, absolutamente todo el ejército. Bueno, hemos limpiado unidades, que tampoco está mal, y así podemos ir recogiendo de, de las otras más fuertes. ¿Hay alguna diferencia del icono? No. No hay diferencia alguna del icono de los enanos normales al... No, a las barbas largas, ninguno. Aquí, venga, vamos chicos. a abrir fuego, hombre. A ver, vamos a meter el señor de plan aquí. Ojo, otra pedrada, ¿vale? Nada, haces el carnicero para huir, no lo vamos a matar. Venga, venga, ven, venga, Que no pilla los.. No, puah, que va, los ha pillado. ¿Y de qué forma tú? Eh. Chavales. ¿Y esto? No hace caso Ah oh, bueno, estáis limpiando ahí la melee bueno. bueno, vamos a acabar de... Oh, no, no, se van, se van, se van Desmoralizados totalmente Todo el mundo aquí O sea, ni se va a cargar que lo reventamos a este, Pero a este señor, a Gringolpe y el Hierro Lo matamos ¡Hola, hola, hola! ¡Animal! Venga No lo tumbaremos Escúchame Cantidad de plomo que está comiendo este hombre De plomo y flecha O sea, no le queda espalda ¡Eso! Nice Nada, ya vamos a... Sí, fin la batalla porque no llegamos a ningún sitio. ¡Buah! Claro, no hemos tenido tiempo. Uf, hemos perdido medio ejército, chaval. Medio ejército, literal, ¿eh? Pero claro, o sea, era... Morrayita contra todas sus unidades de élite prácticamente... Nosotros sin apenas movimiento Nos han flanqueado por todos lados O sea, ha sido muy muy duro el combate Para nosotros Pero bueno Esto nos da pie a Sacar nuevos Nuevas unidades Sacar más barbas largas Más Martilladores, a lo mejor podemos sacar daño de edificio, fracaso Piedes, ha intentado infiltrarse en el asentamiento Mina, piedra amarga Está esto Ah, vale Ingresos provenientes Orden público Menos uno injusto uh, Vale Completado el agravio Completado el otro agravio Perfecto Agua enferma ¿Dónde? Ah, bueno Estos dos Señores Pero normal Ah, este Thor. Ah, pensaba que era Thorgrim. Thorgrim está aquí Ahora verás Vale, vamos a subir de nivel, agravo ancestral que tiene más fuerza del arma a luchar contra pieles verdes, vale, me, me gusta, me gusta, me parece correcto, y ahora el señor del clan lo vamos a mejorar también, militar, inspirar a la población, orden pública aumenta el 1 en el despliegue de la provincia, claro y necesito eso para luego meter esto. Defensor alentador. Vale, vamos a meterle maestro de espada y vamos a meterlo de combate, ya que lo tenemos aquí. Porque el agravio que tenemos lleva a cabo un éxito, un asesinato contra un personaje... Bueno. ¿Es de esta facción de los pieles verdes? Así ah, pues, oye, vamos a intentarlo ahora, ¿no? Qué mejor momento. Caudillo, orco, 51%. Ok, ingresos... Oh, 6%. Oh, oh, oh, qué bien. Y vuelve a subir de nivel. Vale, perfecto. Armadura, bonificación de carga... ¿Lo ponemos en militar? Va, vamos a meterlo... Vamos a meterlo de... Que ponga bufos en la provincia. Y vamos a intentar rascar... Estas... Uy, a ver, no, claro. Vale, aquí podemos atacar. Sí, nada, esto lo vamos a simular. O sea, es una masacre. Solo, solo con el ejército de Thorgrim pasamos por encima. Nah, perfecto. Hemos perdido mineros, pero lo normal. 106. Vale. Liderazgo. Ingresos provenientes de servicios lapidarios. Vale, ¿un nuevo seguidor. Vale, nada, y ya el 16 ¿Qué más nos queda? ¿O qué queremos añadir? ¿Tucu, tucu? Girocopteros y 12% daño de proyectiles, eh O sea, ni tan mal Uf Uf, uf, uf, uf Autoridad de élite... Es que este también está muy, muy, muy, muy guay. Este está muy guay. Me gusta mucho. Es mantenimiento. A ver... ¿Cómo tenemos el ejército? 20 de 20. Podemos agrupar... No, no podemos agrupar ni de milagro A lo mejor así Combinar unidades No, no, no Tendríamos que comerciar con este hombre Vale, vamos a Vale, vamos a intercambiar gente Bueno, antes de intercambiar gente Vamos a unificar aquí Con este Vale, que las en una Vale, este las vamos a solapar en una Este las vamos a solapar en una Perfecto Vale, esto es mucho mejor Ahora sí No puedes Bueno, pues nada, en el siguiente turno Vale, vamos a meter aquí a Autoridad de élite. Sí, vale Y le vamos a pasar ¿Podemos reclutar aquí en medio? No, no pasa nada a este no lo podemos mover, vale, le vamos a pasar a Thorgrim los barbas largas, vamos a pasar desde el ejército de Thorgrim eh, mineros, bueno, min mineros, le hace falta mineros aquí, sí, vamos a pasar, vale, me parece bien, vamos a pasar un par de mineros y dos de, de guerreros enanos. Y a Thorgrim nos lo vamos a llevar aquí, a esta batalla de aventura, y a este señor nos lo llevaremos aquí para completar nuestra región y tratar de ir a asediar las montañas nubladas. Pero vamos, ya no nos queda mucho. ¡Ah, buah! Que va, aquí queda otra región entera. Vale. ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué? Asesinar 30%. Buf. Feo está esto Vale, nada Vamos a acercarnos Simplemente Y ya está A ver, mina piedra magma Aquí podemos construir algo Sí ¿Qué podemos construir? Taller de ingeniero Sí Sí, o sea, fabricante de baratijas Me parece correcto Además Es que no sé si podemos ir a Drede... No, vamos a quedarnos y vamos a reponer bajas bien. Que lo necesitamos. Vale, entonces en este turno... Vale, este turno está listo ya. Aquí, vamos a revisar construcciones y demás. Vale, no, aquí nada por... ¡Oh, caracocho picos ya lo podemos meter al 4! Vale, perfecto, pues al 4 que lo vamos a llevar. ¿Qué más? Peñasco negro... Vale, le quedan 3 turnos para llegar al 4... Tres turnos para llegar al cuatro. Uh, a lo mejor un salón. Pero haría falta la herrería, ¿no? Sí. ¿Aquí qué podemos meter? Uf, esto está muy bien, ¿eh? El arsenal. O sea, aumenta la experiencia de todas las unidades reclutadas. Pero claro, no tengo yo aquí disposición aún para poder reclutar a tope vale, vamos a sacar, vale, sí, sí, vamos a sacar aquí el arsenal y luego este, como lo desbloqueamos a nivel 4, vamos a poner aquí la herrería ya, y cuando metamos la herrería metemos el salón aquí, salón de juramentos claro, y aquí podemos sacar ya martilladores rompehierros vale, vale, vale, vale vale me gusta mucho, vale, pues vamos a hacer eso vale, metemos la herrería aquí, sí, por 4000 perfecto, y los quedamos a cero Casi, hacer. Vale, me gusta. Si quedaba alguna otra cosa por subir en otras ciudades, no tenemos. o oh, ¿podríamos reclutar en algún momento un maestro ingeniero y llevarlo hacia el sur? No me parece mala idea. No me parece mala idea. Vale, lo dejamos ahí de momento aparcado y siguiente turno. Ah, es que tenemos que ver... Ojo, llamada a las armas, torre en la mina de plata, entrar en guerra en el bando de un aliado. ¿Anatak como? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, el clan Angrun? No entiendo nada. Tratados con Barak Bar. ¿Están en guerra entre ellos? Vamos, vamos a entrar en guerra. Condes vampiros, no, no quiero nada. ¿Hemos entrado en guerra con el clan Angrun? Eh, no, voy a declinar esto, sí. Yo entiendo que con esto. Podemos meter ya... O sea, al unirnos a la alianza... Podemos ya... Eh, hacer la confederación con esta gente... El imperio contra en La confederación, vale... Dañar el edificio y fracaso... ¡Qué pesadilla! pólvora negra superior, vale... Proyectiles de tronadores Perfecto... Agravio disponible, derrota... Vale, voy a por ti ahora... No te preocupes... Tecnología... ¿Qué vamos a sacar...? Vale, tenemos la pólvora negra, andanada volátil, rompehierros y alcance de dracoyerros. Es que eso lo vamos a tener ya de ya, de ya, de ya, de ya. Vale, mantenimiento y coste de reclutamiento de la artillería. ¿Los lanzagravios cuentan como artillería? La pregunta, o sea, la respuesta a la pregunta es sí. Así que vamos a meter esto, porque nos va a ir ahorrando dinerito a lo largo de todos los turnos. Aquí no llegamos, no a ver. A ti lo, lo podemos asesinar 25%. Pff, habrá que probar, ¿no? Creo yo. Fracaso. Bueno, se intentó. Ahora bien, vamos a por él. Vale. O sea, nuestro ejército es totalmente. Pff, esa batalla se simula. Es totalmente superior. Vale. Ahora aquí, en la zona sur. Caracazgal. Vale, vamos a subir más el taller de lapidario. Esto genera ingresos. A punta pala. Vale, y de resto de cosas... Seguramente podríamos mejorar algo, pero como no tenemos dineros... Vale. Vale, ahora vamos a hacer el comercio de tropas. Vamos a pasar los barbas largas para allá. Aquí vamos a pasar esta de mineros y esta de mineros. Que están un poco puchetes, no me pasa nada. Además de eso vamos a pasar... Dos que estén Basiquitas, vale Vale, y rellenamos este Completamos este No, claro, y la cosa es que Aquí pasamos cuatro y dejamos hueco Aquí para reclutar Más tropas, bien, bien, bien bien, bien. Estamos bien, estamos bien Vale, aceptar Intercambiar uh. Y si pasamos a tronadores Aquí No, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Intercambiar unidades. Vale, y ahora a Thorgrim no lo podemos mover. Y al otro tampoco. O sea, cuando se intercambian unidades no puedes luego movilizar tropas. Vale. Vale, voy a moverme hacia allá. Hacia las montañas nubladas por ir viendo que hay... Porque como tampoco veo nada, que a lo mejor aquí están creando un ejército brutal de la nada. Y nos lo vamos a comer con patatas. Vale. Perfecto. Eso ya está. Entonces... Sí. Ok. Pues siguiente turno. Simulamos. Vamos a sacar esta batalla y al menos vamos a dejar planeadas ya o, o preparadas las siguientes... Eh... ¿A dónde va? ¡Estate quieto, niño! Nada. Simu ¡Uh! ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido este? Vale, pues nada, nos vamos de batalla. A por ellos. Uf, esto me preocupa. Eficaz contra infantería, despliegue en vanguardia, ataques envenenados, piel escamosa. A ver. Tiene mucha ¿tiene? No, no tiene casi armadura. Lo deberíamos reventar fácil con las flechas y, contra los, y con los entronadores. Veremos. Es lo que me preocupa es que estos. Ellos tienen 3 de artillería. Bueno, cargamos. Hacia adelante y ya está. O sea, sin preocupación. Todos juntos, un, con un poco de espacio para que no nos den las... La, los lanzapiedras y ya está. Nos hacemos con espacio y listo. Lo que pasa es que, o sea, este no es el ejército que había ahí. Y tampoco tiene refuerzos. No sé. Esto de los ataques envenenados... Me plantea, porque no vemos nada O sea, no se ve nada Vale, vamos a hacer una línea, vamos a separar a la gente Más o menos Vale, vamos a colocar a la gente en la línea Como hemos dicho, así más o menos Abiertos Vale, así, así Así Así Vale, vamos a tener esta línea de cuatro Esto está bien, luego vamos a dejar estos Aquí detrás Vamos a poner a nuestro héroe aquí Vale, vamos a coger estos, estos, estos y estos Vale, y los vamos a meter en el grupo 1 Y los fijamos para que vayan rectos todo el rato Vale, luego vamos a coger a los tres mineros Y los tres mineros los vamos a poner aquí Como tap acabando de cerrar nuestra nuestra formación Vale, así está bien Y los, vale, estos enanos detrás Vale, vamos a coger estos Grupo y los fijamos Luego vamos a hacer un grupo con esto, vale Y luego Vale, atronadores Aquí en este, bueno, atronadores al, Todo al centro Vale, todo al centro pero espaciado Lo que pasa es que, claro, una pedra de aquí va a ser dolorosa Vale, vamos a abrirnos un poquito más Vale, pues vamos a hacer esto un grupo Y de esto otro grupo Así abiertos, más o menos Eso es, vale Vale, vamos a bloquearlo y. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Vale, más o menos. Sí, estamos bien. Y nosotros directos, o sea, sin preocupación. Vale, vamos a correr. ¿Dónde está el.? Vale, los ballesteros están en este lado. Valiente lluvia de mierda que está cayendo. Otro nombre no tiene. Mmm... Feo. Vale, con esta de mineros vamos a chocar aquí Con esta aquí, vale, esta Aquí, aquí Aquí Quiero quitarme eso de medio Y ya una vez haya caído eso Vale, vale, matarlos, matarlos, matarlos, matarlos Vale, vale, vale, vale, vale. Eso es, eso es, eso es Perfecto, ahora bien Vale, mineros aquí ¿Ves? Aquí nos vendría de lujo unos... ¿Vale? ¿Liderazgo? ¿Esto qué es? Daño, penetración... Dale, dale, dale, dale, dale, dale. dale Vale, nada, perfecto. No nos tose nadie aquí. Venga, estos que huyen ya. Venga, ya, nada, los lanzapiedras los reventamos ahora. Bien, muy bien, muy bien esos mineros, che. Es que es horroroso. Venga. Vale, ya han... Sí, sí, vale, vale. Ya han dejado de... De tirar piedras y ya están a nuestra merced. Perfecto. A ver los garrapatos. Ah, son jinetes de garrapato. Yo pensaba que era el garrapato solo. Nah, y esto está hecho ya. nada perfecto, perfecto, perfecto. La verdad es que lo hemos gestionado muy bien. Perfecto, victoria. Hombre, pensé que se iba a atragantar más con, con esos tres lanzapiedras. No, pero hemos podido pasar por encima bastante fácil ¿eh? 80 pérdidas solo, eh O sea, está muy, muy, muy, muy bien 12, 18, 14 A lo mejor teníamos que haber aguantado más Porque podíamos haber reventado fácilmente estas tres Victoria ajustada Bueno, a ver, ajustada, ajustada No, nah, no da casi tesoro ¡Qué manía! Los Bunkasten. Vale. Kislev. Vale. Asaltar unidad fracaso. Uf. Yelmo de la discordia. ¿Qué hace esto? ¡Dios! Le mete... Uf. Vale, perfecto. agravio de la escoria groby, éxito. Vale, lo hemos derrotado. Vale A ver Señor ¿Qué porcentaje tiene esto de salir bien? 27 No me ha gustado ¿Y este? Un, un 5% Vale Supongo que está bien Venga, vamos a probar aquí este 27% ¡Vamos! Bien, bien, bien, bien, bien, bien Vale, y hemos completado el agravio. Buah, y ahora mismo estamos sin agravios, ¿eh? Runa de protección... Éxito del héroe... Enemigos se modifican menos 10%. Ah, esto es cuando está desplegado en la provincia. Crecimiento, reducción... Runa de ancestros... Runa de salvación... A ver... Y más para adelante, mejorado... Bloquear magia... Conocimiento... Runa magistral... No, no, no, sin duda, o sea, vamos a tirar por arriba Es que esto es una pasada Y ahora, o sea, ahora teniendo a nivel 2 Lo anexionamos al ejército este Y con esto vamos limpiando todo lo que surja Y ya está Vale, ¿qué más vamos a hacer? En lo que nos queda de capítulo vamos a Vale, con Thorgrim sabemos que nos tenemos que ir Hacia aquí, hacia el sur Estaría bien reponer barbas largas Mm, mm, mm, mm. Vale, vamos a Caracazgal. Ojo, oh, oh, más uno por cada guerra simultánea con una facción vecina, vale. Podemos reclutar, sí que podemos. Oh, hierros. Es que esto tiene que ser brutal. Tenemos otra cosa, tenemos cañones. Ah, pero esto es reclutamiento global, nada más. Claro, esto es reclutamiento global y cuatro turnos no me quiero esperar. Bueno, a lo mejor es lo que vamos a necesitar, ¿eh? Esos cuatro turnos. Dos turnos. Estas barbas largas a dos manos. Perfora corazas. Pues, esta gente! Es brutal. Vale, a ver. Mineros con cargas explosivas. Dos turnos. Hombre, el pelotazo que tienen estas cargas explosivas es una pasada. Vale, a ver. Me tintan mucho los dracoyerros por ahora. Pero muchísimo. O, o sacar girocópteros guays, pero es que esos son cuatro turnos. Son. Nah, es mucho. Es mucho, es mucho. Vale, vamos a sacar. Vamos a sacar. Eh, atronado tronadores, ¿dónde están? Aquí. Vamos a sacar. Dos de tronadores. Uno. Y dos. Y completamos ejército y tenemos al menos un poquito de más de, de daño de cara a luchar contra ejércitos tochos. Vale, ahora vamos a hacer eh, con movimiento. ¿No llegamos? Pues no. Va, en el siguiente turno lo recogeremos. Vale, y este lo vamos a mover hacia aquí, hacia el sur. A ver qué hay aquí. Bueno, esto que es. Tantos ejércitos hay ahí. What? Vale, pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Así que ya llevamos nuestra media horita. Bueno, vamos a simular esto. Vale, sí, nada, vamos a simular esto. nada ah, perfecto. De sobra, mi gente. Aún ah, huirá más. Joder. Oh, los cautivos, liderazgo. Venga, resistencia física con la piedra al amanecer. Odia los Piles Verdes, perfecto. Y subimos de nivel. Vale. Ah, ok. Ahora, ¿qué vamos a, vamos a ponerle a este? del bufo de los Atronadores. Dracoyerros. Cañones. Ah, no. Ah, no, ah, no, ah, no, ah, no. Ah, aquí. Vale, sí. Le ponemos esta, que como tenemos unidades básicas, las mejoramos y ya está. Vale, y nos vamos a acercar un poquito que quiero ir a o aquí o a Elkrun, que no hay ningún ejército visible ahora, o a la tierra de la mina de piedra y hacernos con esta región, vale, pues nada, perfecto, lo vamos a dejar aquí y lo de siempre seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Kiri como a mí, que vamos a estar por ahí comentando cositas también seguidnos en Twitch, hacemos streaming todos los miércoles sobre las 7, 7 y media en caso de que no abramos streaming, lo decimos por Twitter y también suscribiros a este canal de YouTube, estamos haciendo contenido diario de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo